El riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales eh, podemos actuar si mantenemos una dieta o un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dime con Forte. De Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. De de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 o en parafarmaciamundonatural.es. Y aquí en este bloque que arrancamos, que iniciamos ahora, tercer eh, mini bloque ya de estos intocables, eh, principiamos la, la segunda hora y nos vamos deslizando ya por la recta final de este primer programa de, de la semana, voy a descargar mucho en Fernando Martínez Albao, que es el primer jurista de la mesa. Don Fernando, ¿cuántos meses llevamos hablando de, eh, bueno, pues eh, la justicia está patas arriba, no solamente por el caos legislativo de reformar el Código Penal, la cantidad de, de barbaridades legales que han sino desde un punto de vista estructural, del funcionamiento de la máquina, de la fontanería. Empezamos, si recuerdas, allá por Navidades, más o menos, con la primera huelga eh, gruesa que hubo, que fue la de los eh, antiguamente llamados secretarios judiciales, que eh, ahora se llaman letrados de la Administración de Justicia. Estuvieron pues, eh, tres meses o tres meses y medio aproximadamente en huelga. Por hacerlo corto, pues, ellos eh, se sentían injustamente tratados desde hacía años, desde un punto de vista laboral. Querían una equiparación prácticamente con los jueces, pedían momentos lineales de euros, Al final quedó la cosa entre 430 y 450 tal mes. vale después, y lo dijiste tú aquí, lo dijo Fanego en muchas mm. ocasiones, lo dijo David, David Gómez. Alguna vez lo hemos tratado también con Garcés, que bueno ahora es político, es portavoz de adjunto del PP, pero Garcés es jurista también y miembro de la Real Academia de, de Ciencias Morales y Políticas y, y académico también de la Academia de Justicia. Y eh, hemos hablado también, digo, con, con él de, de ese asunto. Decíamos, aparte a partir de ahora, solucionado el conflicto de los antiguos secretarios judiciales, van a venir todos concatenados por orden de lista como fichas de dominó. Y efectivamente hace unas semanas pues ya os dábamos cuenta también de que la mayoría de los funcionarios de la Administración de Justicia se habían puesto en huelga que los abogados de oficio que llevan años, tenemos todos algún abogado, más de uno en nuestro entorno más cercano, porque les pagan una auténtica perdón, tapense los oídos, Si sí, pagan los, los a los tres meses o a los seis meses, eh, lo decía David, una auténtica basura, creo que son alrededor de 20 euros, lo decía Fanego también un día, 20 euros, y, y, y te pagan con un bucle de tres, de seis meses o de nueve meses, lo que sea. Estos, el jueves han dicho, hasta aquí hemos llegado, los abogados de oficio y se plantan, pero esta mañana y esto ya son palabras mayores, Los todas, y cuando digo todas, digo todas porque me he preocupado de puntearlas y de ver reseñas en prensa para preparar esto, las asociaciones de jueces y las asociaciones de fiscales dicen que o dejan de chulearles, y este es el término, chulearles, básicamente el Ministerio de Hacienda, o el 16 de mayo... Se les cae el bolígrafo, pero se les cae de forma indefinida. Con lo cual, Fernando, la justicia se puede colapsar. Bueno, de hecho, la justicia está colapsada porque, ¿Más porque los tiempos de la justicia, siempre hablamos, Dios mío, de los tiempos de la justicia. Sí. Claro, yo he tenido ahora dos o tres sentencias que, me, que vienen desde hace, pues eh, una creo que de hace un año y la otra de hace un año y medio. Con Uy. lo cual, es, eh, y he tenido suerte. Y he tenido, ¿Te tenido, suerte he tenido suerte porque he tenido sentencia. Pero, pero el problema es que, es que es en la eterna olvidada. La justicia, bueno, no la estamos cargando. O sea, evidentemente, antes hablaba de la de la rebelión, de cambiar absolutamente por la puerta de atrás todo. Pero bueno, esto es en, en términos legislativos. Pero en, en términos operativos, lo que han sido los letrados de justicia, que han tenido razón en su huelga, porque evidentemente yo quiero ejemplificarlo todo, porque todos eh, hemos sufrido la lentitud de la justicia, pero bueno, al final siempre teníamos una sentencia que nos gustara o no, pues pues bueno, eh, nos llegaba. no Y eh, evidentemente ahora tenemos a todos los funcionarios y evidentemente a todos los jueces. ¿El problema cuál es? ¿El el problema es que la justicia no tiene dinero. La justicia no se está pagando directamente conforme eh, corren los tiempos. Y evidentemente, yo quiero poner siempre eh, las grandes causas que hemos tenido en España. Una fueron los seres, ¿no? Los seres de Mercedes Alaya. Yo siempre lo diré. Yo recuerdo su juzgado directamente, el de Mercedes Alaya, eh, donde los legajos, donde, donde los documentos estaban en el pasillo, en armarios que no tenían ni siquiera dinero para tener un miserable candado. Y Mercedes Al Alaya, si nos está viendo, nos hacíamos señas, ...directamente me decía... ...mira cómo tengo el juzgado... ...que podían robar directamente documentos... ...como así pasó, repito... ...y no es por poner el ejemplo de los seres de Sevilla... ...ya sabemos, sí, sí, sí... ...corrupción, prostitución y, y cocaína... ...pero bueno, eso lo dejaré para luego... ...pero el problema de la justicia... ...es que muchos de los juzgados... ...muchos de los jueces... ...muchos de los funcionarios de justicia... ...muchos de los detrados de justicia... ...evidentemente eh, no están cobrando... ...evidentemente los abogados de oficio... ...los abogados de oficio en este momento... ...se encuentran totalmente desasistidos... ¿Cómo vas a, a llegar a una justicia, eh, eh, evidentemente, eh, eh, si no la retribuyes eh, a los que tienen el derecho y el deber de ejercer esa justicia? ¿Cómo vamos a poder defender a gente que es que en, en este momento, eh, me refiero a los abogados de, lo, de oficio, que en este momento no, no se, no se, no se llegan ni a cobrar, tú decías, cada seis o ocho meses, no, y cada año, y, y resulta que cuando se hacen las cuentas no salen y cuando hay dinero pues no llega. Y efe, efectivamente, estamos hablando de un estado de derecho cuando lo que tenemos es un estado de desecho empezando por la propia justicia defender evidentemente a todos aquellos letrados jueces funcionarios y, y absolutamente eh, oficiales de justicia que eh, siempre están eh, evidentemente trabajando por el bien común y, y evidentemente elevarles eh, junto a ellos eh, un, unos epítetos que evidentemente en este momento ni siquiera este gobierno es capaz de echar una mano ni darse cuenta porque Falta, eh, les falta vergüenza y darse cuenta de que tienen que llegar a una huelga y paralizar absolutamente la justicia para que este gobierno haga algo. Este gobierno es inútil, es inservible, no le queda un día más, eh, no podemos continuar así un día más. Lo que nos faltaba encima es que la justicia se quedara paralizada. Permitidme que haga un orden un poco libre, en, en este caso me voy del jurista a la eh, representante política de la mesa y después a, a Carmen Tomás y, y a Carlos Paz. Eh, eh, véndame usted eh, el buen funcionamiento de la justicia en Madrid, Elisa. Es decir, ¿qué hay que hacer para que la justicia funcione? Vamos a ver, aquí hay varios problemas enquistados desde hace mucho tiempo. Esto ya no solo a nivel de Madrid, etcétera, Es que España es uno de los países que más pleitea a nivel de la Unión Europea y eso están las cifras ahí. Tenemos a, por un lado los jueces abandonados durante mucho tiempo. Pensemos que es que ha habido una secretaria de Estado que ha salido directamente y una ministra de igualdad insultar a los jueces en toda su cara diciendo que eran machistas. Y un presidente al principio también que también el, el presidente estaba que no sabía dónde situarse no, no, pero llegó pero, a utilizar pero el término fascismo para Fas a los jueces. sí para los jueces no porque cuando cuando semana. no salen las cosas como ellos piensan pues todo el mundo es fascista machista y, y homocigótico homocigótico sí. al final acabamos siendo sí. todos entonces han sido abandonados. Tenemos a una ministra de Justicia que yo estaba viniendo, de la que venía para, para aquí. Ahí, ¿no? eh, el vídeo en la feria la, de abril, ella con sus floripondios encantada de la vida. Horrible. Entonces, una ahora lo ella en la feria de abril tomándose su rebujito, encantada de la vida, diciendo, nosotros tenemos la mano tendida. Vamos a ver, 2.000 millones de euros es lo que destina el Gobierno de España en presupuesto a justicia. 10.000 millones al Ministerio de Igualdad. ¿Qué está mal? Todo. Es que está todo mal. Entonces, vamos a ver. Estos jueces, los fiscales, los abogados del turno de oficio, eh, tienen un problema crónico desde hace muchos años, porque mira, se les ha puesto una innovación tecnológica sin sí. darles en muchas ocasiones los medios necesarios para que se pudiese llevar a cabo. Luego tienes, por otra parte, que te presentas los escritos a través del Exnet y luego también tienes que llevarlos en papel. Por lo tanto, se están produciendo duplicidades. Y luego tienes una diarrea legislativa terrorífica que está suponiendo una carga de trabajo bestial tanto para los jueces como para los abogados como para los fiscales que no son capaces de controlar todos los cambios legislativos que están sucediendo y aparte de las chapuzas y aparte de la responsabilidad que se les está echando a ellos como si fuesen a prevaricar, es decir... Hay una acusación constante y un acoso constante del gobierno de España en contra de todo aquello que no sale como a ellos les parece. ¿Qué hay que hacer? En vez de 10.000 millones en el Ministerio de Igualdad, hay que destinar más millones en justicia para desatascarla por un lado, también hay que buscar otro tipo de figuras jurídicas para que la gente cada vez que hay un problema no pleitee, por ejemplo, que las administraciones cumplan, porque gran parte del atasco que se tiene en la justicia es culpa de las administraciones, que por ejemplo nos ha pasado en Móstoles o en Sebastián de los Reyes, que no dan las licencias para que se haga el plan Vive a la Comunidad de Madrid. Y entonces te tienes que meter a juicio contra otra administración para que responda. Al final, muchísima parte de carga de esos juicios se restarían si tuviésemos administraciones diligentes en muchas partes de la Comunidad de Madrid y de toda España que permitiesen hacer el trabajo, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid para construir vivienda con precios reducidos. El pero no, vive, no pero se lo permite. Que es para hacer vivienda y social? Y luego, que a lo mejor hay gente que no lo sabe. Que, bueno, es lo que que, que, estos, exacto. Estos y que se han bloqueado, por ejemplo, en Móstoles no han querido dar licencia de obra bueno. y está en el TSJ y en San Sebastián de los Reyes, que ha sido el TSJ, que ha dicho que esto no se puede tolerar. Y es más, es que los propios jueces dicen que ellos no están para esto. Es decir, claro. estamos utilizando o están utilizando los, los, los de izquierdas, el progresismo este caviar, la justicia como les da la gana y cuando no les conviene y cuando no les interesa, les insultan, les vilipendian y les hacen de menos. Necesitamos más jueces, necesitamos más fiscales, necesitamos desatascar de esa manera, sacar más oposiciones para que puedan tener menor carga de trabajo y mejorar sus retribuciones, porque de esa manera vamos a quitar... Todos esos tacos y tacos y tacos de papeles, porque recordemos que también hay un derecho fundamental que se vulnera cuando uno tarda dos años en dictar una sentencia. Y es el derecho a la persona a tener una sentencia en un tiempo ajustado, bueno. en un tiempo digno, porque también hay mucha gente que por, estas, por, por esto pues a lo mejor se queda sin dinero, sin recursos o está en la cárcel. Entonces, pensemos que estamos hablando de un derecho fundamental, Perdón, si que es de mercantil, ser inocente Gente que tiene o no. que cerrar porque no puede aguantar ese segmento de tiempo, exacto, Fernando, tú lo exacto, sabes. Antes exacto. de escuchar a Carmen, a Carmen vale. Tomaso un momentito, quiero que escuchen, pero sobre todo les invito a que vean. Y cuando digo vean, quiero decir, miren ustedes a los ojos a Pilar Job. Es un minuto diez. Miren a los ojos a Pilar Job y relájense y tranquilícense, porque Pilar Job, que además es magistrada, está en ello. Está en ello, escúchenla, pero mírenla. Como ustedes saben y como han podido comprobar, el Ministerio tiene la mano tendida y tiene una voluntad negociadora indudable. Ya lo hicimos en un primer momento, nada más llegar yo al Ministerio, llegué en julio del año 2021 y en diciembre de 2021 ya había un gran pacto con los sindicatos para poder subir los salarios de los funcionarios y funcionarias y los letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y funcionarias de territorio ministerio. Las cinco comunidades que gestiona el Ministerio de Justicia y poder eh, equipararlo a la media nacional. Eh, después hemos sufrido, no el Ministerio de Justicia, sino los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país hemos sufrido una huelga de letrados y letradas de la Administración de Justicia y finalmente pudimos conseguir también un acuerdo que parece que ha satisfecho también a los letrados y letradas en un contexto además muy complicado porque estamos en una situación de crisis económica y yo creo que ahora no es el momento de adoptar determinadas medidas de presión que pueden ser muy legítimas evidentemente. Yo vengo de ese mundo, conozco muy bien lo que es el trabajo en la trinchera, el trabajo de campo en los juzgados, sé cómo son los medios de la Administración de Justicia, pero ahora realmente lo que necesitamos es que nuestra justicia mire por el ciudadano y por el buen servicio público a los ciudadanos. Ya está, ya está, ya está, 1 uno uno Carmen Tomás. Ya, ya, ya, ya Venga, a ver. Una cosa. Con tantos asesores que tienen y nadie le ha dicho, déjalo para luego un poco más tarde sí. y estúdiate bien el tema, porque creo que no, te, no ha dicho nada no, no digamos que una, voy no a ser suave, no, no era el contexto, no era el contexto más adecuado no, a lo mejor, no, para hilar dos frases Sí, ni, poco el, tarde. ni el contexto ni el texto. Ni, bueno, ni, ni incluso, ni incluso el, la trecho, ni texto, ¿no? No, ni la, la ni peineta, contexto. el lío. Tal. Mira, yo, mi padre, que era abogado el hombre, y todo esto que habéis dicho <ríe> lo llevo oyendo toda mi vida toda desde vida. que soy pequeña. Solo le Añadiría esta parte nueva de que muy bien ha, ha relatado Silvia, que, que es. Elisa, eh, Elisa, Elisa perdona. Elisa, perdona eh, la novedad esta, ¿no? de, de pues esto de arrea legislativa y tal, que antes no era ese el problema. El problema era falta de medios, falta de jueces, falta de juzgados, juzgados específicos. Eh, mediadores para que la gente pues no lleve al vecino porque le ha tirado unas cuatro migas en la terraza o porque le ha pintado de blanco eh, la puerta. Es que aquí se va por todo. Sí. Entonces, eso, un buen plan de mediación para que la gente no tenga que llegar a los juzgados. Pero eso no quiere decir que en los juzgados no tenga que haber más jueces, más medios... Oh. Y más de todo. Es que hasta hace poco no había ni juzgados especializados en, en, en, en, en causas que ahora son, pues, pues de, de, que, que la gente tiene que saber. Tiene, los jueces también tienen no pueden saber de todo. O sea, tiene que haber juzgados específicos de, de, de, de tantos temas y mejor preparados, con más formación, con más sueldo, y muchos más. Y luego, por supuesto, empezar ya, si es que el BOE, solo el BOE publica mil un millón, no sé cuántos miles de decenas de páginas del BOE, pero qué me claro. estás, si es que no da tiempo ni asimilarlo. Claro. O sea, eh, ni al juez, ni a nadie, ni al asesor fiscal. Si es que tú ahora vas a un asesor fiscal… Y, Hijo, eh, se, eh, tiene se, que, se tiene que poner a mirar Se tiene que poner a mirar los no, no, no, no. papeles Porque es imposible que te puedas Acordar de todas las Cagadillas que van metiendo En las leyes para Exacto. jorobar A una cosa nueva, se ahora salido las criptomonedas Zaca las criptomonedas Que ahora, ya, pa, a esto Y así, algo a, a la pop a, a, hasta, hasta el otro día he eh, Que querían eh, eso Perseguirte Por las cosas que venían, el, el bizun Sí. O sea, porque le pasas a tu hijo 30 euros y ya te van a mirar las cuentas. Sí. ¿Pero qué me está contando, señora? Claro. Claro. O sea, es la voracidad total. Y es la voracidad recaudatoria, pero es también la voracidad mmm, legislativa. O sea, es alucinante. Y además, como aquí... En estos últimos años se mete por decreto cualquier cosa. Es, exacto. Y se mezcla cualquier ley. cosa. O sea, pero es que se mezcla el estado de alarma con que le des un puesto en el CIS al otro. Sí. Con que bueno, hagas una, y que una tal antes, de, o sea, Y si cosas no, en, no la en la disposición adicional, en la disposición transitoria, que, ver, que, que no se ver, la lee ni padre. Pero perdona, en la transitoria esta de la ocupación al menos tiene algo que ver con la vivienda. Es que te podían haber metido una transaccional <coughs> para que cualquiera de RC pudiera. Eh, yo que sé, otra cosa que no tiene nada que ver... Oye, el que ser la ley de las armas de caza la metieron, Fernando, ¿te acuerdas? O sea, sí, En porque... la disposición adicional de no sé qué, de no sé qué es historias. Es o sea, no, un momentito no, a no, Carlos, que, que, que no ha hablado de este asunto. Eh, ahora entiendo por qué usted terminó y se pasó unos cuantos años usted en la Facultad de Derecho, hasta los mismísimos de la Facultad de Derecho. Todavía se acordarán de mí en la Complutense, en esa facultad. Eh, por eh, la guerra que les diste, que ahí sí, había mucho por, de izquierdas. Sí, eh? sí quisieron pero bueno, es muy largo eso. El estado en el que está en la justicia es una cuestión endémica. Eh, es verdad que si le sumamos la inoperancia de ministras como la que tenemos, el despilfarro de dinero, decía Elisa, esos 2.000 millones destinados a la justicia y 10.000 millones al Ministerio de Igualdad, que no hace absolutamente nada. En, en esa diarrea legislativa, pero es que es una diarrea que todos los gobiernos han caído en eso. ¿Hay un...? Hay un latiguillo eh, de los gobiernos, es decir, hemos hecho no sé cuántas leyes, como si fuera bueno hacer muchas leyes. No, haga pocas y que funcionen. Creo yo, las 12 tablas funcionaron siempre nominalmente en Roma y duró dos 2.000 años el imperio. Eh, no dejen de hacer leyes estúpidas. Aquí se ha legislado, y no es coña, eh, la distancia en que tiene que estar la toalla de la orilla del mar en Barcelona, por ejemplo, o si se puede correr bueno, cerca busesos. de una parada de autobús. Aquí se quiere legislar el Bison y absolutamente todo, porque también a lo que vamos, y enraizo con lo que dice, decía Elisa, es al el control absoluto de la de la persona, Toda esa ideología woke de la que hablaba Elisa encaja perfectamente con una sociedad enteramente opresora, inhumana Ajá. y en la que no nos podamos eh, mover absolutamente nada. Yo a, los, a estas gentes de la justicia que les veo, porque voy mucho por la calle del Pez y aledaños, les veo en la calle San Bernardo protestar desde hace más de un mes, supongo que por la falta de dotación, por la eh, falta de medios, etcétera, etcétera, pero yo lo que lo interpreto es que es un sector más de los muchos que hay de esa media España que está cabreada y que a, a, a razón de, de Carmen, lo van a solucionar el 28 de mayo. Yo digo que el 3 de junio estarán igual de cabreados y España estará igual de mal. Pero sea como fuere, es un sector más de esa España que no aguanta más la situación en la que se está viviendo en este país con este gobierno que indudablemente hay que echarle. Pero que tristemente, y el drama es ese, lo que venga después no lo va a solucionar. Pero mira, es que eh, la, lista, la lista de. Tú te pones un día, yo, yo, me, yo me he puesto, ¿no? no la tengo, la tengo en casa. La lista de sectores de grupos de tal cabreos pero cabreos, o sea, todos, bueno, pues. hoy ya puedes meter, no todos no sé Como si casi. todos, yo a mí yo me voy apuntando, a mí se nuevos. me vienen de repente 8 hoy, o 10 a la cabeza, hoy me voy a apuntar no, no, pero es que cada día puedes apuntar hoy puedes apuntar jueces y fiscales abogados de turno, sí. pero es que puedes puedes poner ya a las eh, a las fabricantes de coches, sí. que el señor ministro de industria que lleva dos días, pero ya se podía haber enterado, porque es de básica los fondos europeos, sí. ha dicho que, que hasta el 24 el, el no va a poder dar ayudas. El sí, que uh -huh. es que hasta el 24 nada. Así que, ¿qué ha dicho ya la procesos? SEAT? ¿Qué acaba de decir claro. la SEAT? ¿Eh? Que eh, su, su, su seguimiento, o sea, el seguir produciendo aquí el Ibiza y el Arona, uh -huh. va a depender de esto del Euro 7 que se han inventado, que es que también lo de Bruselas, ojo, sí, eh, sí, porque estamos sí, diciendo... Sí, sí, sí. Eh... Sí, pero forma parte de lo mismo, lo Bruselas y, bueno, y, y de, es que, de, de es que lo, de, agenda, ¿eh? lo de Bruselas es ya, o sea, lo del Euro 7, lo del de 30, lo del 30 y no sé cuántos, bueno, es que es un desastre total. Bueno, pero pues ya, ya están, el otro día, el presidente de ANFAC, que es un extranjero, ahora no me acuerdo de qué país, parece que es inglés o algo así... Bueno, pues le di unas patadas al, al gobierno sin finamente, ¿no? pero diciendo, o sea, es que se van a cargar ustedes, se están cargando de hecho, uno de los sectores, primero, que más Producto Interior Bruto genera. ...que Más puestos de trabajo, porque mm. no es la, la fabricación de no, coches. No, es lo, es lo hay, no, no, es que es todo lo que hay alrededor, todas los, las empresas de componentes que, sean, que, que, que son pueblos enteros que viven de eso. Pueblos enteros cercano que viven de eso, coño, todo La, vida. Las fábricas la de Fasa coches. Renault en Valladolid, Almusafes. la Citroën en Vigo, sí. al Musafes. Pero, pero, pero, claro. pero alrededor de eso se ha creado todo, sí. un, claro. todo un entramado de gente que hace pero, pues, los pistones, los pero, esto, los volantes, pero, la tal no, y eso. No, los y las tiendas Pero los... solo una cosa, Elisa, eh, en el Euro 7 este no se prevé nada, no se habla para nada del sector de los componentes. O sea, y de, es el usted, usted tiene que terminar con los coches eh, de diésel y de y Pero de siempre hay una pieza, de, yo que tuve un Mercedes 20 años, que, no dice que había nada que pedirle a Alemania. ¿Qué hacemos con los 200 y prohibiendo. No dando Correcto. alternativas, por prohibiendo Por la vía de la prohibición, directa En, en virtud de no, una agenda y que no coche conocemos nadie y, y dejando todo en manos Del coche eléctrico Que es carísimo, que va a arruinar O sea, no van a tener coche nada más que los Perdona, ricos y que es una maldita, maldita demás, estafa demás, Es una maldita coche. estafa de los lobbies de Bruselas ¿Quién se puede comprar un coche eléctrico Que vale 30.000 pavos? Claro. ¿Un obrero? Claro. Te texto pues la terminología te digo obrero trabajador. te que los de Bruselas claro, están peor obrero que Obreros somos todos ya Elisa, Fernando y la imposición que se está viendo, por ejemplo, con, con partidos como Más Madrid, con estas ciudades de 15 minutos en las que ellos Para te pretenden meter ya, ¿no? Para en un así. recuadro en el que tú no salgas, en claro. el que tú no te desplaces, en el que al fin y al cabo se está reproduciendo 1984 realmente bueno, tenemos el pandemia, control absoluto así, eh. a través de redes sociales, etcétera, que no se puede decir más que es lo que sea políticamente correcto, porque si no estás yendo contra lo establecido que te establece una persona que es el rey del wok y te dice que tú tienes que ir por ahí como te salgas de ahí, te laminan cuando eres un outsider del pensamiento de la caja, van a por ti bueno, y luego que sale con usted no sabe con quién está hablando o como este de Podemos sí. en el, aeropuerto. En el aeropuerto. Pues aeropuerto eso sí que doctoría. lo han aprendido Perdona. pronto ¿eh? Perdona. usted no sabe con eso quién oye, está hablando hablando, os quedan dos sí, días de uniforme. Nosotros no grave, podemos ir en coche pero él sí puede ir en el Lo grave no es del gobierno, es del Ministerio de Igualdad agrediendo a dos azafatas es que es de vuelo. Que... Vale, pero vamos también, vamos también, mira, yo me congratulo, llevo siguiendo este tema con Alfonso desde el minuto cero desde que salió. Lo subimos inmediatamente al digital y tal, y luego además lo subió enseguida a Antonio Martín Momont y bueno, lo subieron un montón de digitales y tal y, y, y, y al final, bueno, la fiesta empezó porque el tipo, no sé, a ver, lo digo bien, porque hay que tener ya un cuidado de tres pares de narices, ¿no? El tipo iría de, de, de, del humor, me refiero a su estado de ánimo. ¿Pero ¿Por qué tiene que estar para hacerlo? Lo ha hecho y punto. A su estado de ánimo, a dónde quiero llegar. Primero empieza metiéndose y poniéndose grosero y borde con las azafatas. Las azafatas se llaman, llaman a los dos policías de La Bacoya, que La Bacoya es, es, es un aeropuerto chiquitito, en, en fin y tal. Llegan los dos policías que están ahí a 300 metros, a lo mejor están tomando café o están en la garita en su despacho y tal, y le piden al tío que se identifique El tío se niega a identificarse Oiga, pero ¿cómo que...? Y, y dice que es del equipo de la Montero de Irene Montero. Yo soy del equipo de Irene Montero Como si, usted es, de, como si es del Recreativo de Huelva sí. Usted me da el DNI ahora mismo El pasaporte o lo que lleve Y el tío dice que no Y de ahí donde fue Proceden, proceden a la comisaría Y de ahí donde fue a comisaría claro. Y durmió no, en el pero, talego Pero le dijo a los policías Os quedan dos días de uniforme Os quedan dos días de uniforme es que Y ella les ella... dijo también No sabéis con quién estáis y no, hablando que le cerró que soy la puerta a de... un policía Nos provocándole heridas. Y le no robó el móvil. Soy. Y le robó el móvil, encima. Que vale. hay un delito de hurto. Posiblemente un delito de hurto. Bueno, agresión a la autoridad como esta ahora eran dos años y un sí, día. Sí, depende en qué grado. De dos a cuatro. De dos a cuatro. Sí. Eh, ¿Algo más o me voy a publicidad? Rematamos. Digas, pues me voy a publicidad y ya invocamos la última media hora y como estamos en Bruselas, pues en Bruselas que de los, entre los de la 20 y 30 los lobbies coche eléctrico y 50.000 vas y tal, pues les voy a contar en el último ratito que nos queda ya, por qué lleva días hablando de Doñana y me parece a mí que tenemos que seguir haciéndolo... ...porque hay muchos agricultores, muchas familias que viven de la fresa... ...y que viven de otras cosas que lo están pasando mal. Hoy definitivamente ya ha podido ser, no es que le hayan permitido... le han permitido o le han llamado de allí al final... ...al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía... ...que le dejen que se explique, por Dios, bueno pues, ha podido ir y entrevistarse... ...con el comisario Europeo de Medio Ambiente porque hasta ahora toda la película... ...la habían escuchado los señores de Bruselas solamente por boca... Del figura, de sus asesores y de esta ministra, la vicepresidenta tercera, la que no quiero ni nombrar por razones que no vienen al caso, que, claro, mienten con toda la boca y no le dicen la verdad ni al médico, y por lo menos hoy la Junta se ha podido explicar. Entiendo porque decían que no, había mandado una carta? Mentira. Mentira. No ninguna carta Mentira. De Mentira. Vamos, a la última media hora la vamos a dedicar a eso. Un minuto y regresamos enseguida.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 Siempre se llega, esto os lo digo siempre, siempre se llega en la vida, siempre se llega en televisión. Si, los cortes, es, es la tercera o la cuarta vez que lo digo en seis meses, son siete, los cortes a veces son mucho más interesantes, los cortes de publicidad, que lo que se contiene en, en... Realmente los bloques son lo que hay entre los cortes de publicidad, que es donde está el debate. Bueno, bueno, última mención, que es esta botellita riquísima que tengo aquí. Ya os conté el otro día la película de cuando me la bebí, no os lo voy a volver a, a repetir, pero y ahora completamente en serio, es un producto que se llama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 Y os dije el otro día, y os lo vuelvo a repetir, que además está rico, porque ¿a, lo que, ¿a qué sabe? Bueno, pues esto tiene, bueno, la etiqueta, no os la voy a detallar, pero tiene un montón de frutas y un montón de vitaminas. Cuando esté Vicente conectado, me lo, me lo decís Ainara, y mientras tanto, bueno, ya hemos invocado prácticamente el, el asunto que va a consumir la última media hora de estos intocables de hoy. Llevamos días, nos vamos a repetir, porque ya os lo sabéis de memoria, y por no cansar, no torraros, eh, todo el conflicto abierto entre el Gobierno, que de de repente ¿eh? se ha acordado ahora porque eh, Doñana era una cosa que solamente existía para este gobierno en general y para el figura en particular los cuatro días que se iba allí a, a veranear. Esto ya es inveterado desde los tiempos de, de Felipe González que ya le gustaba, le gustaba claro, le gustaba el, el, el veranear por, por allí y el, y el subirse a la azor, al, al, al barco, al buque del, del malvado, al yate del, del malvado dictador. ¿no? Los socialistas en cuanto llegan se olvidan de buena parte de sus principios y lo malo es que no aceleran sus finales ¿no? porque algunos se quedan prácticamente a vivir. ¿Cuál es el problema que tiene Juanma Moreno? Eh, y que estaba, por cierto, el otro día, el sábado en Toledo, apoyando también la candidatura de Paco Núñez. Y el problema que tiene de todo el gobierno andaluz. El otro día escuchamos a su portavoz, un tío fenomenal. Escuchamos a Carolina España, que es la consejera de Economía, que era. Bueno, lo explicaba perfectamente en dos minutos. Pues que no les, no les han dejado explicarse. Y mienten con toda la boca. Mienten con toda la boca porque. ¿Está porque sí, está escrito. Que no leen, que no leen. Pero está escrito, pero claro, al final, a los, a los señores de Bruselas, a Charo Bonderleye, y a todos los que tiene alrededor, que lo único que, que cada vez que va Pedro Sánchez, digamos que se le nubla se le nubla la vista, como decían en mi tierra zamorana, se le junta el cielo con la tierra ¿no? el pecho con la espalda y ya solamente tiene ojos para el figura, pues, pues lo que le diga el figura o lo que le diga en este caso Teresa Rivera, amén Jesús y entonces, qué es lo que lleva clamando en el desierto una semana Juanma Moreno, que, que me dejen ir y, y se lo cuento yo de verdad o que, o que vaya al consejero de medio ambiente y se lo explique que bueno, pues hoy ha ido el consejero de Medio Ambiente y se lo ha explicado. Voy a poneros un instante a, a Teresa Rivera que sigue mintiendo con toda la boca porque no le dicen la verdad ni al médico y haciendo demagogia. Yo no sé muy bien qué pretenden con este hueso de Doñana porque tienen, no sé si son decenas o centenares, serán centenares porque hay ahí seis municipios, está está Moguer y unos cuantos más de familias que las tienen fastidiadas pero muy, muy eso muy fastidiadas porque las, las han condenado a la ruina directa Teresa Rivera. Una vez que han recibido el mensaje claro y contundente por parte de la comisión, ya no hay excusas. No se trata de que es que los científicos, la comisión de participación del parque, las ONGs o los agricultores o el gobierno de España o la UNESCO, nos estemos confabulando contra la proposición de ley y el señor Moreno Bonilla. Corresponde retirar este texto y sobre esa base podremos hablar de lo que corresponda, de lo que se necesite para reforzar la ejecución, pero no vamos a negociar ilegalidades, primera cosa. Segunda cosa, confío en que se imponga el sentido común y por eso apelo directamente al señor Núñez Fijo. ¿Es europeísta, es constitucionalista o está en manos de Vox y los negacionistas? Debería dejar claro cuál es su posición al respecto. ...como yo me llamo Uri. Cuidado, ¿Qué vamos. A ver. Que vamos. Pero Carmen vamos a ver. Tomás. Primero han estado gobernando 40 años eh, Andalucía <risa> y ahora venimos con Doñana. No se han leído, vamos a ver, no es que hayan escuchado o hayan oído mal, no. Es que hay un proyecto escrito en el que se dice claramente... ...todas las... o sea, y todo lo que están diciendo es todo mentira... ...es que no está en ese papel escrito... ...es que es poco menos que está dentro de Doñana el problema... ...que no está dentro... o sea, que es que es en el exterior de Doñana... ...de Doñana, no son... Eh, ...no son eh, aguas subterráneas, o sea, es que es todo mentira, todo, todo... ...pero es que no hace falta nada más que, señora, leer... ...leer los papeles, que no vale solo con largar... ...con el argumentario de todos los días, de tal, que no... que hay ...hay que leer los papeles... ...que es usted vicepresidenta... ...que nos cuesta una pasta... ...todos los meses... ...así que a ver si no leemos los papeles... ...dejan de decir mentiras... ¿eh? Y, se, y por ejemplo... Di, cuéntenos también cuánto dinero se gasta cada verano eh, su presidente para ir allí a, a, a tocarse eh, el, el libro el, a que le den crema la la a, a que que le den, y hasta ahí puedo leer libro, porque como hay nombres que aquí no se pueden citar a, tocar a que el le libro, den un momentito arpa iba iba a decir una cosa Uf, no re, me favor. un segundito elisa porque Inmuyosa. tenemos conexión con un buen amigo y compañero vicente Belvis, redactor jefe de Valicia, de valencia plaza y que además me consta que se ha estudiado ...este asunto al, al dedillo. Vicente, muy buenas noches. Que me alegro mucho en saludarte después de algunas semanas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, bien, aquí, pasando calor. Oye, ¿cómo estáis, ¿Cómo estáis en Valencia? ¿Qué, qué temperatura tenéis? Bueno, ahora eh, nos han dicho hoy que tenemos a partir de esta noche nos entrará una ola de aire africano, con lo cual mañana no están hasta 35 grados de temperatura, nada, eh, preparando ya para ir a la playa. Bueno, oye, ¿sabes lo que nos pasa? Que lo sabes a los mesetarios, yo, que sabes que quiero mucho a tu tierra, voy mucho a Valencia, tengo muchos amigos allí, es llevar el coche absolutamente estanco, ventanillas cerradas, aire acondicionado, tú entras, tal, ya te vas acercando, cheste, tal, o sea, entras en Valencia, coges la avenida del Cid y llevas, dice, pero si llevo dos minutos y a mí se me empiezan ya a cuartear las manos, pero ¿sabéis por qué? Por la humedad, porque como los mesetarios estamos acostumbrados al calor seco, por eso, y a vosotros os pasa lo contrario, venís a Madrid y echáis, echáis de menos el mar. Bueno, todo esto era para, para preparar y ahora entrar en, eh, con el estoque de verdad al, al, al morlaco, que es toda la demagogia, toda la propaganda, toda la mentira y toda la basura que están vertiendo sobre el gobierno de Juanma Moreno y sobre este asunto de Doñana, que como acaba de decir Carmen Tomás, joder, es que parece que, que pasaban por allí y que durante 40 años, en vez de gobernar, han, estado, han sido sexadores de pollos. O sea, como si no hubieran tenido nada que ver, Vicente. Vamos a ver, lo primero que hay que ponerse en situación, estamos en plena campaña electoral, porque tenemos en menos de un mes unas elecciones autonómicas y locales, en las que se juegan todos los partidos prácticamente el ser, el sobrevivir como ciudadanos, eh, el intentar sobrevivir, que no le pase como ciudadanos, en este caso a Vox, o el PP el... Eh, seguir a Moncloa, con lo cual estamos muy, muy preocupados y lo estamos viendo. Eh, yo en el caso de Doñana, diría, ojo, muchas. Cosas". Vamos a empezar a pensar. Hay cambio climático, sí, por supuesto. No se puede negar que hay un cambio climático. Hoy lo estamos viendo aquí en Valencia o concluimos eh, hace meses con temperaturas de 30 grados en, en el mes de febrero. Sí, por supuesto hay cambio climático, pero está haciendo. Muy Vamos vamos a hacer una cosa, Ainara, vamos a, vamos a repetir la llamada a Vicente porque me, me da pena porque además Vicente sabe y sabe mucho de esto y quiero que lo escuchen nuestros espectadores con nitidez. Repetid la llamada y mientras tanto te cedo a ti el, el turno, Elisa, el turno de palabras. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que está pasando con Doñana es muy sencillo. Juanma actualmente es una molestia para el gobierno de Pedro Sánchez, igual que lo es Ayuso, igual que lo es Feijó, igual que es todo cualquier cosa que sea del Partido Popular. Lo que se está haciendo en Doñana o el plan que se ha presentado por parte de la Junta de Andalucía y que no les han dejado presentar, porque claro, este gobierno tiene que defender que ellos durante 40 años no han hecho nada y tienen que tapar eso como sea. Claro. Es decir, ellos en Andalucía estuvieron 40 años mangando y sin hacer lo que tocaba en Doñana. Eso es lo que hizo el Partido Socialista. ...y ahí están los datos. O sea, que hacer si hacían cosas. Lo hacían que lo que cosas, no más de 700 millones... ...se las han corrido Iba la puerta. Claro, ...que claro, las Tito Berni de aprendió colores. de los mejores... ...es decir, Tito eh. Berni es un ejemplo... ...de lo que pasaba en Andalucía. Y entonces, ¿qué sucede ahora? Que la Junta de Andalucía lo que presenta... ...es un plan para un regadío en superficie... trasvase de agua en superficie... ...que tendría que haber hecho la Junta de Andalucía... ...hace más de 30 años... ...y no hizo el Partido Socialista... ...porque no les <coughs> importa el medio ambiente... ...en lo más mínimo... Ni ni les importa Doñana, ni les importa Huelva, ni les importan las familias, ni les importan los agricultores. No les importa lo más mínimo. Y con ese trasvase de agua en superficie son de unos terrenos que están a más de 40 kilómetros de Doñana. ¿Y con esto qué se pretende? Pues que la gente que tiene unos campos allí pueda cultivar con dignidad. Y pueda seguir comiendo y pueda seguir teniendo un sustento. Que a ver si nos enteramos que lo único que quiere la gente es comer. Que lo único que quiere la gente es tener un trabajo digno y que es que este gobierno socialcomunista no te lo permite porque te quiere pobre para darte una ayuda y esa es la realidad y por eso no se ha permitido ni a Juanma Moreno ni a su consejero de Medio Ambiente hablar de esto porque van a poner en auténticos calzoncillos al gobierno de España porque durante 40 años no han hecho nada nada. y tiene, tiene el cuajo el señor presidente del gobierno de en vez de estar votando la modificación de la ley sí es sí plantarse en Doñana y hacer un recorrido de 31 kilómetros en Puma. ¿Eso es ecologista o eso es ecologeta? ¿O gastarse 335.000 euros de todos los españoles para ponerse la casa bonita en Doñana? Eso sí, para eso está el dinero de los españoles, para él estar muy a gusto en Doñana, para él seguir de vacaciones allí, para coger el puma y hacer 31 kilómetros, pero defender el medio ambiente, defender el cambio que se está realizando en Andalucía, que lo están notando todos los andaluces. Defender a los andaluces y no insultarlos, que éste tiene la indecencia de ir ahí y encima insultarles. Que Juan, Malo, desde que ha llegado a bajado impuestos, está levantando a Andalucía, está poniendo a Andalucía en el mapa de España y no solamente porque hay muchos habitantes o porque hay paro, sino ...porque hay oportunidades. Entonces, dejemos que hagan su trabajo... ...dejemos que la Junta de Andalucía presente su proyecto... ...dejemos que hablen con Europa y que lo expliquen... ...y que Sánchez deje de estar tan preocupado... ...señor Sánchez, si es que el 28 de mayo... ...no le vamos a dejar en pie. O sea, que lo que ha hecho Juanma, que lo que ha hecho Ayuso... ...se lo vamos a recordar todos los españoles... ...en 8.000 municipios de España. Que no les vamos a dejar ahí... Les vamos a echar de Doñana y de todas partes bueno, no, porque no han defendido a ni un solo español. No exageres porque no exageres Elisa porque Chapote y algunos amigos de Chapote igual esto seguro que se sí le votar. Bueno, por supuesto, pero Ay, es que si no, no tendríamos camiseta de que les vote Chapote y Tito Berni, pero claro, es que es la gente que claro. tiene que votar a estos sinvergüenzas. No, porque estos sinvergüenzas votar. que han dejado violadores en la calle, que claro, no han defendido claro. el medio ambiente, que no defienden ni a los agricultores, ni a los ganaderos, ni los montes en Asturias que se han quemado y el el señor el presidente que hay por ahí del Principado tampoco sale y dice nada. Es decir, esta no gentuza de vista, luego dice, sí. ay, no, yo defiendo lo verde. No, no, no defiendes lo verde. Defiendes lo verde como a ti te interesa y para ponerte una pegatina de decir que eres súper ecologista. Eres un ecologeta que lo que quieres es dejar a la gente sin trabajo para que viva mantenida por una ayuda. Fernando Martín del Dalmau. Bueno, en mi época lo verde por dentro era rojo y ahora lo rojo por, por fuera es verde. Pero bueno, con esto ¿qué quiero que quiero aquí... decir que No, lo usted más que ya hemos entendido. Bien, eh, hasta aquí, bueno, el problema que tenemos en medio de todo esto es que esta gente, evidentemente, como muy bien decís, lleva 40 años sin hacer nada, sin, sin darse cuenta de los problemas que tenemos de las cuencas y de de los estudios de los, trasbajes, de los trasbases que hay que hacer con las cuencas hídricas. Pero el problema de estos es que seguimos destrozando pantanos. Llevamos 120 pantanos, además, por una supuesta directiva de la Comunidad Económica Europea que todavía ni siquiera hemos visto. Y somos el país que más pantanos ha, ha deshecho, Pantanos, pantano, presas y presillas. ¿no? Sí. Y así no podemos continuar, porque el trasvase de la España húmeda a la España seca es necesaria. Prueba de ello que, que esto es un plan eh, que tenemos que tener a nivel nacional. Esto es un plan de, de... ideológico nacional. Exacto. Zapatero en el, en el cajón. Exactamente, muy bien, Carmen. Y, ¿Y además. Que del cajón? Bueno, que está muy, y bien, además, que está muy y además, bien. Y además, y además, esto eh, eh, llevamos toda la vida, porque la pertinacia que ya existía, bueno, pues desde los tiempos de, de los godos. Eh, pero con esto pues que es quiero bien. decir, que el problema no viene ni siquiera ahí, es que estos están abrazando una ideología y una agenda que lo que quiere precisamente es que acabemos precisamente con, con lo que en este momento nos da de comer. ¿Y qué es lo que nos está dando de comer? Porque ya nos hemos cargado lo que es la industria, nos hemos, nos estamos cargando lo que es la sociedad y ahora lo que nos estamos cargando es la agricultura. Porque lo que quieren en definitiva es eh, a través de sus lobbies, del lobby demócrata de Washington, de esa ideología woke, de esa agenda 2030, es que nosotros cambiemos nuestras eh, tradicionales formas de comer, que hemos exportado al resto del mundo, de ser como somos los españoles, gente que vivimos bien, que, que eh, disfrutamos de una buena gastronomía por una ideología porque los salmones corran directamente o los peces, yo no sé ya qué peces podrán correr por los ríos porque ya casi no tenemos y En virtud a una comida en basura, queda mucho barbo todavía. ¿eh? Claro, una comida basura que lo único claro. que intentan es cambiarnos nuestra, nuestro modo de ser y nuestro modo de existir. En el fondo de todo esto está la ruptura total. Evidentemente, uno de los estudios fundamentales que había, eh, yo siempre pongo el ejemplo no de, de, de, de lo que estamos viendo en Doñana y no, se, y no saben nada de las tablas de Daimiel, de lo que está ocurriendo en las tablas de Daimiel. Uy, me, lo contaron, es Doñana me lo contaron y no de cabo de a rabo el sábado, porque y, no y, pues, tienen... ¿sabéis, Sabéis, ¿no? Bueno, me, de, me, me decía, pues, pues bueno, me decía un señor que fue consejero cuatro años de presidencia de administraciones públicas de la Junta, detenido, dice, sí. vamos, dice estos, a que con Daimien no se mete. Claro. Dice, aquí hay lo que ellos dicen, claro. no voy a decir ilegal, legal es ilegal tal, multiplicado por no sé claro. cuánto, dice, pero aquí, no, y estaba el alcalde no, delante. Pero cuidado porque sí que en Extremadura, y eso le va a costar a... No, pero te hablo de, de Castilla-La Mancha, Extremadura. El, el pantano de Valdecaballeros que lo sí. quieren... Claro, que, que tiene un plazo ya sí. fecha de caducidad sí. y no sí. sí. de bueno, sí, sí, sí. y eso ya verás tú en Extremadura, o sea, Me... entre que el tren los ¿Cómo? trenes no funcionan, o, Ahí o arden lo ven los muertos. trenes Ahí lo encima, a ver muertos no, los, los no, que Extremadura son dos provincias claro, y Castilla-La Mancha es, es, es, es mucho mayor. Vicente, creo que hemos recuperado la, la comunicación con él Vicente, perdóname, pero es que ha habido un momento que, que te ibas eh, nos habíamos quedado más o menos en que, bueno, pues ya hemos, hemos seguido mientras tanto con el de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 con la moneda de Albaz, ¿qué más da, no? A un precio ridículo y risorio. O sea, naranjas españolas vendiéndose allí y aquí sabéis de dónde comemos las naranjas y las fresas y otras muchas cosas. De ahí. Pues, y de Egipto. Es, y de Egipto también. Vicente Belvis, muchísimas gracias bueno, por, bien, de, verdad, por, verdad, por dedicarnos haciendo, a, aquí haciendo, haciendo el tonto, como siempre a veces en España, sí. por culpa de, de, gobiernos, de gobiernos ineptos. Gracias, Vicente, y, y nos... Vemos si nos escuchamos dentro de unos días. Te envío un abrazo. Buenas noches. Fernando quería rematar algo y los últimos minutos para Carlos Paz que ya nos tenemos que ir Sí, sobre el cambio climático, hay un cambio climático natural porque claro es que hay que especificarlo todo y luego hay un cambio climático que provoca al hombre evidentemente esto eh, la, la cuestión del cambio climático no es solamente un cambio climático el natural existe de, de, del resto de la vida y el que hace el hombre pues en, en su atribución de la, del ejercicio de, de su actividad pero hay que hacerse siempre la pregunta ¿es España un país que provoca el cambio climático? No, Al Gore se hizo gra, eh, rico con sus libros del cambio climático. Pero se ha aumentado el, bueno, el, el, el, el, la... la... Digamos, el territorio verde claro. en España. En España, el que más. Se ha aumentado. Carlos Paz, que daba por supuesto el cambio climático. No, hay, no, tenemos, no, no hemos creado el tiempo de medición suficiente como para establecer claro. si existe un cambio o no. El cambio climático per se eh, no es el mismo clima que tenemos hoy que el siglo XVII, y mucho menos que el que había en el tiempo del Imperio Romano. La pregunta es si el hombre es el causante de ese, de ese cambio. Eso está por ver, pese a todas las fifas. Porque el cambio climático es un eh, pivote fundamental. De toda esa agenda, agenda de la que hablaba Elisa, eh, que nos vienen a imponer de la Agenda 2030, que su partido. La apoya, por cierto, pin Fejo, eh, que va a servir, va a ser el señuelo para imponernos comidas, para meternos, gentes extraeuropeas, a con en nuestro continente, de pauperar las condiciones de los trabajadores y destruir Europa con esa sustitución étnica. Eh, pero estamos hablando de Doñana. La, eh, y comprando a China, todo. Eh, hay, hay un trasfondo de, eh, de esas 9.000. 1300 hectáreas que tengo entendido que se dedican a la cosecha de frutos rojos, de familias que viven de eso y la cuestión sería eh, dejarse de ese ecologismo que es un subproducto de, de la posmodernidad urbano que no conocen el campo, que tienen que explicarle a la gentes del campo lo que es el ecologismo, manda narices, pues toda esa basura de gente, eh, dejarla a un lado, hacer un estudio técnico y que sean los técnicos los que se pronuncien, que no sea la ideología la que impere sobre la cuestión técnica en esta cuestión del Doñana. Mira, Hacen caso de los agricultores ni en el tema de, cómo, de oro, limpiar, cómo limpiar los, los, los campos. Que no les dejan, es que, que es que no que se no lo les permiten. dejan ni pastorear, ¿Nada? Ni, ni recoger. No puedes quitar una recoger. rama de, de una cuneta. O sea, una, o sea, una, una piña. Una piña. Cuidado como te vean con un canasto de piñas en ver, el coche. Con muchos, ¿Eh? con muchos, que con eso muchos. lo único que es es material inflamable para con los un, incendios, y para los pirómanos, Yo porque que la soy... mayoría de los incendios son provocados. Venga, le regalo un corte, minuto de de oro, medio minuto de oro, porque tengo que despedir, ya estamos fuera de tiempo casi, medio minuto de oro para los mugrosos que nos graban. 30, lo voy a decir en 30 segundos. Mirad, yo soy de familia de pueblo, de agricultores, de ganaderos. Tengo pueblo, no como todos estos soplapollas, que de, de ecologistas de manual que no han visto un pueblo en su vida y que creen que la leche sale del brick donde hay una vaca dibujada con cuernos. Bueno, entonces no, no, no he vivido allí nunca, porque ya nací en Madrid, pero los de Zamora, al igual que los de Bilbao, podemos nacer donde nos salgan de los mismísimos. Por eso digo que tengo pueblo y me he pasado 20 años de mi vida pasando los veraneos del estudiante, que eran tres meses y hasta tres meses y medio y me lo sé de memoria y sigo yendo por allí con menos frecuencia de la que me gustaría, con familiares que ya frisan, no ya los 80 y hasta los 90 años, pero que tienen la cabeza perfectamente lúcida y te dicen, cada vez que ven a un ecologista, un mugroso de esos en televisión, yo creo que algunas veces digo, no te calientes que ya no tienes edad, que te va a dar un te va a dar un espablan y te vas a quedar ahí en el, en el sofá a la hora de comer y tal, ¿no? Dices, estos tíos es que no tienen ni puñetera idea de lo que están hablando. No saben de lo que están hablando. Son ecologistas del asfalto. Exacto. Ecologistas que no han visto nunca nada. Absolutamente nada. tampoco les interesa verlos. O sea, si no, no es una cuestión de que lo conozcan o Es ideología pura y dura. Y, de, y, de, y en eso hemos coincidido todos, lo decía Vicente, y luego hemos coincidido todos en la mesa, de intereses económicos multimillonarios. E -ecología. Muy es Ecologismo, es caviar sin arar. Eh, caviar sin arar. Esa es. claro. Es la Efe cuestión. Ecológico. Efectivamente. Pregúntale a un ecologista lo que es, ahora que dice Ararite, lo que es un trillo, un trillo, que te dice que es un bar de copas de de Pues a, este de, paso de vamos a volver al trillo, porque claro. a ver, si no vamos a poder usar, claro. Y <risa> no. si ya los, cami los tractores tampoco. Usaban ya, los romanos, o sea, Al pues caballo, mira, pues a la burra y al trigo. Y al trigo. Y al, y al, y al trigo. No puedes poner al burro haciendo eso, te tienes que poner tú a delante. A mí, que te no, no, cabo, no, bueno, al burro, Dios. bueno, la ley de la <risa> leche, claro, es que nos hemos dejado, llevamos dos horas hablando de abortos legítimos, legislativos y de aberraciones legislativas, nos hemos dejado la del guau es guau, la del wow es guau, que ya sabéis que es la de la rata y el escobazo, que esa, ¿cuánto nos quedan? Siete, ocho meses. Esa igual todavía también da tiempo, da tiempo la del wow es guau. Elisa Vigil, gracias, buenas noches. Encantada. Carmen Tomás, gracias. Fernando Martínez del Bau y Carlos Paz. Y gracias a todos vosotros. Mañana más y mejor. Cuidaos y hasta mañana que será martes 25 de abril.